¿Qué está pasando aquí? Este es un experimento en el que utilizamos un plato blanco, una candela, un vaso transparente de vidrio, un encendedor, agua con colorante y un dibujo adhesivo de Drácula. Al vaso boca abajo le pegamos nuestro dibujo de Drácula. Colocamos el plato con la vela en el centro y la encendemos. Colocamos el vaso de vidrio sobre nuestra vela. Le vaciamos alrededor el agua con colorante. Y observamos qué pasa. ¿Por qué se apaga la vela? ¿Por qué el agua entra y sube en el vaso? Si pensaste en algo como esto, estás en lo cierto. Primero, ¿por qué se apaga la vela? Al encender la vela, ésta inicia un proceso de combustión absorbiendo oxígeno de su entorno, el cual limitamos al colocar el vaso. Al consumirse el oxígeno encerrado, la vela no puede continuar quemándose, ya que le hace falta un reactivo o componente para la reacción, y por ello se apaga. ¡Hey! Recuerda que el oxígeno no desaparece, se incorpora a la reacción química de combustión para formar agua y dióxido de carbono. Veamos ahora por qué el agua entra y sube en el vaso. La reacción anterior disminuye el volumen de gas dentro del vaso. Menos volumen significa menos presión. Como la presión dentro del vaso se vuelve menor que la presión atmosférica, esta última empuja el agua hacia dentro del vaso. ¿Y vos? ¿Cómo harías para que nuestro Drácula pueda beber mucho más? Esta es una demostración en la que utilizamos un pincho, aceite, un marcador y dos globos. ¿Puedes explicar por qué un globo se estalla y el otro no? Si pensaste en algo como esto... Estás en lo cierto, ya que cerca del nudo y en el lado opuesto la tensión de la superficie del globo es menor que en sus costados. Esto ocurre por cómo se organizan las cadenas de carbono que forman el látex con el que está hecho el globo. Donde estas cadenas están más juntas habrá menor tensión y por ello el material puede ceder a la presión o fuerza que proviene del pincho. Ahora bien, la fuerza con la que se empuja el pincho debe ser prácticamente constante para que el globo la absorba poco a poco. Recordemos que la fuerza se define, según Sir Newton, como la multiplicación de la masa por la aceleración, por lo que un movimiento poco acelerado implica que hay una menor fuerza aplicada. Por ello giramos el pincho mientras lo introducimos y utilizamos el aceite previamente para disminuir la fricción. son demostraciones en las que utilizamos un vaso transparente con agua, un recipiente con fondo blanco, hojas blancas, bolsa transparente, marcadores y tijeras. Dibujamos y recortamos los fantasmas, eh, no te preocupes el perrito no es parte de la experimentación. Y ahora sí estamos listos, tomamos nuestra bolsa transparente y guardamos en ella nuestro fantasmita. Colocamos nuestro recipiente de fondo blanco y prácticamente lo llenamos de agua. Para comenzar a sumergir nuestro fantasmita y observamos. ¡Mira! Parece que está desapareciendo. Ahora colocamos nuestro fantasmita en la mesa, tomamos el vaso lleno de agua, lo ponemos sobre nuestro fantasmita y observamos. ¿Por qué este también desaparece? Veamos ahora la tira con los dos fantasmitas dibujados. Verificamos que no hay truco. Llenamos el vaso con agua y al pasar los fantasmas detrás del vaso observamos que... ¡Cambian de dirección! ¿Por qué los fantasmas hacen esto? Si pensaste en algo como esto... Estás en lo cierto. La reflexión de la luz ocurre cuando el rayo u ondas de luz rebotan sobre una superficie. Esto es lo que permite que apreciemos los colores de las cosas. Mientras que la refracción ocurre cuando el rayo de luz pasa de un medio a otro, cambiando su ángulo de propagación, es decir, cambiando su dirección al atravesar cada material, lo cual distorsiona la imagen que nuestro ojo capta. Entre más medios se atraviesen, mayor será la distorsión o ilusión óptica. Ambos fenómenos se han estudiado bajo cálculos y leyes como la ley de Snell-Descartes, donde el ángulo de incidencia de la luz es la clave. ¿Y vos? ¿Qué otros usos o detalles de la luz conoces? Esta es una demostración en la que utilizamos Una servilleta, un marcador, tijeras, cinta adhesiva y un globo Colocamos nuestros fantasmitas y los fijamos a la mesa con cinta adhesiva Luego frotamos nuestro globo inflado con nuestro cabello Ah... Um, buena idea Leo para finalmente acercarlo a nuestros fantasmitas, y... observamos. ¿Por qué el globo atrae a los fantasmitas? Si pensaste en algo como esto... Estás en lo cierto. La electrostática es un fenómeno físico que ocurre cuando se reordenan los electrones y protones de los objetos. Al flotar el globo con nuestro cabello, sus electrones son atraídos hacia el extremo que experimenta la fricción, por lo que decimos que se ha cargado negativamente. Al acercar el globo a los fantasmas, la carga negativa del globo atrae la carga positiva de los fantasmas, es decir, sus protones. Toda esta interacción se denomina fuerza electrostática de atracción. Alrededor de 1891, Nikola Tesla usó este principio para buscar la forma de movilizar la electricidad sin usar cables. De allí surgió la creación de su famosa bobina a pequeña y gran escala. ¿Y vos? ¿Qué otras experiencias electrostáticas conoces? en la que utilizamos agua, purpurina, colorante dos vasitos transparentes aceite y una pastilla efervescente, colocamos los vasitos y le agregamos aproximadamente un tercio de agua a cada uno, agregamos el colorante a uno de ellos luego agregamos a ambos el aceite y algo de purpurina o escarcha, finalmente agregamos un cuarto de la pastilla efervescente a cada vaso y observamos ¿Por qué ocurre esto? Si pensaste en algo como esto... Estás en lo cierto. Primero armamos un ambiente en el que vemos dos fases, ya que el aceite flota sobre el agua al ser menos denso que ella. Esto significa que mientras las partículas del aceite están en menor cantidad o más alejadas unas de otras, las del agua están más juntas o son más. No es peso, es densidad. La densidad es la relación entre la masa y el volumen de un cuerpo, es decir, la cantidad de materia que ocupa un espacio determinado. Lo segundo que observamos es el movimiento de la purpurina o escarcha al agregar la pastilla efervescente. Esto se genera como resultado de una reacción de liberación de gas. La pastilla efervescente contiene generalmente sustancias ácidas y carbonatos o bicarbonatos que reaccionan rápidamente con el agua y al disociarse liberan CO2, quien es el responsable del burbujeo. ¿Y vos? ¿Conoces otra combinación de sustancias con las que podría pasar esto? <risa>